Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que ya no me gustan los Simpsons. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Si hay algo que ha mantenido en vilo a críticos, público, especialistas y científicos, es encontrar una respuesta a por qué y cuándo decayeron los Simpsons. En este simpático video voy a intentar darles esa respuesta. Por eso hoy, en los Resumas y lo resumo, sino Más, ¿por qué y cuándo decayeron los Simpsons? En los 90 había una serie que se llamaba Los Simpsons. Y a finales de los 90 empezó otra serie que también se llamaba Los Simpson. En la primera, Homero era un personaje medio torpe. En la segunda, Homero era un idiota desvinculado de la realidad. En la primera, Bart es un pie travieso con sentimientos. En la segunda, Bart es pura maldad. En la primera, Lisa tiene graves problemas para sociabilizar y hacer amigos. En la segunda, se hace amiga de Lady Gaga. En la primera, Homero se caía de un acantilado y terminaba hospitalizado. En la segunda, Homero se le abre la si no pasa nada. En la primera, Homero y Marche estaban constantemente construyendo su matrimonio. En la segunda, Homero desmaya a Mar con un dado tranquilizante. En la primera, criticaban a los presidentes. En la segunda, invitan a la esposa de los presidentes. En la primera, podríamos encontrar capítulos donde Homero se reencontraba con su madre que lo había abandonado. En la segunda, capítulos donde Homero lo vio en un panda. ¿En qué momento pasó esto? Lo arruinaron todo gracias a Dios. Para. Voy a tratar de ser parcial en el asunto y no voy a decir que estos Simpsons son malos y estos son buenos porque lo bueno y lo malo es relativo. Hay gente que cree que la serie dejó de ser buena después de la temporada 14, gente que cree que eso pasó después de la temporada 20 y gente que cree que los Simpsons todavía siguen siendo buenos. De hecho, tengo un amigo que le encantan las temporadas nuevas y odia a las viejas. Es un desquiciado. No, es un ignorante. Claramente algo pasó en algún punto de la serie que hizo que se transformaran de esto a esto. En un consenso general, se puede creer que las primeras temporadas son un acomodo de la serie, que de la 3 a la 8 está la época dorada y que de ahí arranca la decadencia. ¿Y cuál es el punto de inflexión que lo arruinó todo? Muchos creen que es el capítulo que se estrenó el 28 de septiembre de 1997 y se tituló Vida Prestada o The Principal and the Pauper en su inglés original, pero no, él no fue, él fue un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio es alguien o algo que se le aplique injustamente una acusación o condena para impedir que los verdaderos responsables sean juzgados o para satisfacer la necesidad de condena ante la falta de culpables, como le pasa a los inmigrantes en el capítulo del oso. Inmigrantes, sabía que eran ellos, aun cuando eran los osos sabía que eran ellos. El capítulo Vida Prestada fue acusado de algo que no hizo. En este episodio se descubre que Simon Skinner en realidad se llama Armando Barreda o Armin Tanzarian en su inglés original. My real name is... Armin Tamzarian. <gasps> <gasps> que no siempre fue un hombre recto y disciplinado en su juventud fue un rebelde sin causa que tenía un sueño. Mis sueños tener el copete bien peinado. A este capítulo se lo hizo responsable de ser el punto de quiebre de la serie, de hecho mucha gente piensa eso. Hice una encuesta en Twitter, en Instagram, síganme en Twitter que tengo Twitter y síganme en Instagram que tengo Instagram y este capítulo fue el más votado como el culpable de la decadencia y para mí no es así, para mí a este le echaron la culpa de algo que no había hecho. Vida prestada es un capítulo excelente y tiene Momentazos Pero el viernes es noche de siluetas mamá Disimula y ve despacio Hacia el pastel Esta es la fila para hablar mal del sargento Skinner La revista goza de Armando Esto es Armando ¿Esta la revista Armando? Chiten Porque Gaspar no quería venir solo Ay bueno así sí. O sea, el capítulo es muy gracioso y la historia está muy bien llevada. La gente se enojó tanto con este capítulo porque, según ellos, arruinaron a Skinner. Cuando en realidad lo único que hicieron fue contarnos que tiene otro nombre, nada más. No arruinaron a Skinner, todo lo contrario, profundizaron el personaje. Le dieron un pasado y una motivación para ser como es. Exactamente lo mismo que hicieron con Flanders en el capítulo 8 de la temporada 8, el huracán Neddy. Ahí nos enteramos que Ned Flanders no siempre fue un hombre bueno y optimista. De chico era tremendo sorete que no paraba de romper las bolas hasta que el doctor picado lo faja un poco y se vuelve bueno. ¿Y qué opinas de mí? Algo muy archirre contra... ¡Buenardo! Es exactamente lo mismo. La crítica también estaba enfocada en que el capítulo rompía con la lógica de la serie, pero eso ya había pasado antes y muchas veces. En Homero el Grande, de repente todo el pueblo estaba metido en una organización masónica de la que nunca se había hecho mención, y de repente Homero es el elegido y de repente nunca más se vuelve a hablar del tema. En el capítulo El Cuarteto de Homero nos enteramos que Homero, Barney, Apo y Skinner eran músicos super famosos que ganaron Grammys y componían éxitos. ¡Qué agradable sujeto! Digo, estos capítulos son excelentes, pero también rompen la lógica de la serie. Y el final, bueno, sí, es malo, pero ya hubo finales malos. Somos dibujos animados, nada tiene sentido. No me parece motivo suficiente como para culpar a este capítulo, pero alguien tenía que cargar con la responsabilidad. En mi opinión, el punto de inflexión está en otro lado, está en el capítulo 24 de la temporada 8. Pero antes de entender por qué los Simpsons se volvieron malos, es necesario conocer a los responsables de que los Simpsons hayan sido buenos. Pero eso lo va a explicar mi amigo Casper Uncal, también fanático de los Simpsons, profesor de letras y conductor del podcast El Simpson, donde juntos analizamos uno por uno cada capítulo. Los Simpsons surgen como una parodia o una alternativa a las familias televisivas de la época que eran bastante ñones. Hijo, pa, tengo miedo de no volverte a ver. Cuando me instale bien podrás visitarme por unos días. ¿De veras? Claro que sí. ¿Lo prometes? Te lo prometo, hijo. Es, eso. es James L. Brooks el que le pide a Matt Groening que haga en realidad una versión para televisión de su historieta Life in Hell pero Matt Groening se dio cuenta de que si hacía eso La Fox se iba a quedar con los derechos de su obra de por vida es por eso que a último momento inventó algo distinto right, climb in. to worry about. Now go to sleep Good night aunque Mike Groening diseñó a la familia y obviamente su nombre es el que se hace más famoso a nivel mundial, es a él junto a James L. Brooks y a Sam Simons, a quienes le debemos la esencia y la estética de la serie. Ellos serían los responsables principales, pero no los únicos. En un segundo escalón, pero de gran importancia, está todo el equipo de guionistas. Podemos mencionar a muchos, pero destacamos estos. Mira esas patillas. ¡Parece mujer! Ay, oh, United. Ese corte de cabello sí se puede ver. ¡No vives de ensalada! ¡No vives de ensalada! Uh, soy un pastelito horneado de canela. ¿Qué hay, diré? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Está oyendo propuestas de nosotros, eh? ¿Mm? Ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? ¡Usted no hizo nada! <risa> ah, no. ¿Sigue que mi esposo a todas partes? Señora, no. está pagando la universidad de mis hijos. Lo último del gran escándalo, Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que según él le da poderes sexuales. Oye, no todo eso es cierto. Retiren la piedra de la vergüenza. Y pónganle la piedra del triunfo. ¿No? Es más, vayan a los comentarios y respondan esta pregunta ¿Cuál es su capítulo favorito de los Simpsons? Lo voy a leer y seguramente el que hayan elegido esté escrito por esta gente Y ya que están por esa zona, metan una suscribida al canal y una me gusteada al video Que me costó un huevo hacerlo y capaz que Disney me lo baja Lamentablemente podemos decir eso entre la primera y la novena temporada Para la temporada 10, el único que seguía como un trabajador activo de todos los guionistas Era John Schwarzwälder o sea que la gente que creó, la gente que moldeó los Simpsons, fue abandonando el proyecto. Y eso es una de las principales causas de la decadencia de los Simpsons. La partida de los primeros guionistas, los que le dieron forma a la serie y escribieron los capítulos más recordados, fue uno de los motivos por los cuales los Simpsons cambiaron. Es el primer motivo. Ellos fueron reemplazados por otros guionistas, ni mejores ni peores distintos incluso algunos jamás habían visto la serie o sea que entre la temporada 7 y la 10 la serie dejó de ser guionada por sus creadores para ser guionada por gente que nunca la vio y la serie se transformó en otra cosa Además en este bonito libro que escribió uno de los guionistas cuenta cómo en los primeros años se pasaban casi 15 horas por día encerrados escribiendo pensando cada chiste, cada situación, cada remate y que en la temporada 9 apareció como showrunner Mike Scully y los regularizó, dijo acá se trabaja 8 horas por día como en cualquier trabajo, entonces se perdió esa obsesión por el guión. aunque bueno tampoco es sano trabajar más horas de las que corresponden, pero ese es otro debate. Segundo motivo, se agotaron las ideas. Maggie mató al señor Burns otra vez. ¿Mm? La época dorada estaría abarcando alrededor de 120 capítulos, muchísimos capítulos. ¿En cuántas aventuras se puede meter un empleado de la planta nuclear, un ama de casa, una nena superdotada, un pibe travieso y una bebé? Son 300 veces. Podría jurar que eran no en 302. Bueno, yo diría que un poco menos. Porque llega un punto en que las cosas se vuelven repetitivas. ¿Cuántos nuevos trabajos puede tener Homero? ¿Cuántas novias nuevas puede tener Bart? ¿Cuántas compañeras nuevas puede tener Lisa? ¿Cuántas veces March y Homero van a tener problemas matrimoniales? ¿Cuántas veces van a comprar un caballo? ¿Cuántas veces van a contar que Homero tuvo una banda? ¿Cuántas veces van a contar cómo se conocieron Homero y March? ¡Dos veces! Es imposible. No se pueden conocer dos veces. Tercero, porque pasó de moda. El el éxito de la serie se debe a que eran irreverentes, hacían chistes que ninguna serie animada se animaba a hacer. Bardeaban a los presidentes, a la iglesia, a la televisión, a la Fox. ¿Y si no está? Lo falsificaremos y lo venderemos a la Fox. Uy, esos compran lo que sea. Básicamente bardeaban a todo lo que se les cruce. Pero para finales de los 90 aparecieron otras series que superaron el nivel de humor negro de los Simpsons. Padre de familia, por ejemplo, haciendo chistes con el aborto, con el Parkinson de Michael Fox o con Peter cogiendo con Clinton. Los Simpsons mantuvieron una irreverencia que en los 90 fue innovadora, pero ya para los 2000 se convirtió en naif. Nadie niega que esas series no existirían si no fuera por los Simpsons, pero lograron superar a sus maestros y, bueno, el maestro no tiene ganas de retirarse. Y también hay un cuarto motivo que solo corre para Latinoamérica. ¡Apa! me agarran casualmente leyendo el cómic que estoy guionando, Expediciones a Mai, que si lo quieren conseguir le voy a pedir a Jorge que deje el enlace en la descripción. Pero volvamos a lo nuestro. Sí, hay un cuarto e importantísimo motivo, un factor que nos toca muy de cerca, que es la pérdida del equipo de doblaje latino. En la temporada 15 el grupo de personas que doblaban los Simpsons para Latinoamérica es despedido a este grupete de personas le debemos un montón de chistes y frases que no estaban en el idioma original. Homer, there's a family of possums in here. I call the big one buddy. A la grande le puse cuca. The false stench of death is upon us. ¿Por qué me persigue la desgracia? I've designed a new plane. I call it the spruce moose. Diseñó otro avión. Le llamo cumbancha volante. Wow, classy. ¡Qué elegancia la de Francia! El parque de diversiones del futuro donde nada puede mal ir sal. Todos estos motivos responden al por qué. Pero la pregunta que quedó pendiente es: ¿cuándo? ¿Cuándo empezó a pasar todo esto? Hay un punto de inflexión que cambia la serie para siempre y no es vida prestada. La temporada 8 tuvo capítulos excelentes, pero al mismo tiempo fue una etapa de experimentación. Los showrunners de esa época, Bill Gokley y John Westein, dijeron que eso pasó porque creyeron que la temporada 8 iba a ser la última, entonces se mandaron cualquiera. Así aparecieron recursos que más tarde arruinarían la serie definitivamente. La familia teniendo trabajos raros, romances que surgen de la nada, Mary Poppins y, bueno, la muerte de Frank Grimes pero definitivamente el capítulo que marca el principio del fin es el repertorio de spin-off de los Simpsons. Spin-off. Mal llamado, repertorio de refritos en Latinoamérica. Refritos. No porque el capítulo sea malo, sino porque confiesan que se están quedando sin ideas. Con el segmento del jefe Gorbury y Skinner, siendo policías en Orlando, se burlan de meter personajes secundarios en tramas ridículas. Pero, Mo se va a terminar haciendo una cirugía convirtiéndose en actor de novelas. Apu va a tener ocho hijos y Rafa, bueno... Rafa va a ser candidato a presidente. Al final, Tony McClure da una conclusión. ¿Cómo conservar la frescura y gracia de los Simpsons después de 8 años? Poderes mágicos. Bueno, no sé si Homero tiene poderes, pero sí hay tramas así absurdas como Homero capturando al monstruo del lago Ness, Bar descubriendo que la liga de béisbol son espías, una sociedad de jinetes mágicos. Bodas tras bodas tras bodas. No, no son específicamente esas bodas, pero Selma se casa con el abuelo, Edna se pone de novia con Ned Flanders, y el tipo de los cómics tiene una relación con la mamá de Skinner. ¿Imaginan a Bart pero en trillizos? No, trillizos no, pero aparece un doble exacto de Bart. En este capítulo confiesan que ya no tenían ideas y hasta se burlaban de eso porque creían que la serie ya no iba a seguir. Y siguió, siguió 22 años más donde cada tanto se reían de la baja de calidad. Este capítulo marca el inicio de la decadencia de los Simpsons, un proceso que se extendió casi dos años donde poco a poco los vimos morir lenta y dolorosamente hasta que llegó la muerte definitiva, el capítulo 9 de la temporada 12, donde se descubre que Homero tiene un crayón en el cerebro y ese es el motivo por el cual Homero es Homero. Así que en respuesta a la pregunta principal, entre este punto y este punto está la decadencia de los Simpsons. Vuelvo a tratar de ser objetivo para no decir que los Simpson no son tan buenos como eran y decir que los Simpsons de ahora no son la misma serie que eran antes, básicamente porque están escritas y dirigidas por personas completamente diferentes, además depende mucho de la edad del espectador. Los mayores de 30 consideran que la decadencia empieza después de la temporada 9 o 10, los que tienen entre 20 y 30 entre la temporada 14 y 16 y los menores de 20 son más amables y creen que decayeron después de la 21 o la 22. Si me preguntan a mí, La época dorada de los Simpsons Siempre va a ser de la temporada 1 a la 7 No gané aquí está su pizza Pero si ganamos Perfecto no había pizza Con algunos buenos capítulos en la 8 Dignidad oh, No conoces la dignidad cuando la ves Un poco menos en la 9 No pizza solo clav calash. Algunos simpáticos en la 10 Maggie perdió sus piernecitas Y ninguno en la 11 en adelante Pero de todas formas siempre están ahí listos Para darnos algún meme Alguna escena Alguna respuesta o un remate para un video análisis como este. Aurora Boreal. En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo y ubicada específicamente en su cocina. Déjenle en los comentarios sus opiniones sobre el tema, quizás algún día haga una segunda parte en base a sus respuestas. Gracias Casper Uncal por sumarte al video y síganlo en Instagram que tiene Instagram y en Twitter que tiene Twitter. Y Disney, por favor, no me bajes el video, me costó un huevo. No lo bajes y hazle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y...